¡Ah! Estoy tratando de terminar de leer acá, pero mirá. Están Desde ayer sacando chispa. Comunicación menos 10. Bueno, sigamos. Entonces Fragnus le dijo, creo que frambuesas sería más apropiado para esta ocasión. ¡Uf! ¡Fragnus! Se lo dijiste, al fin. te lo venís aguantando. Muy bien.